Primero, dar las gracias tanto a Nesla como a Onkawa por esta oportunidad que nos da hoy de estar aquí. Realmente, bueno, como ha comentado, pues, tanto yo como mi compañera Maribel Niña, venimos de Gaya, es la asociación del sector electrónico, informativo y de telecomunicaciones del País Vasco. En estos momentos tenemos unas 265 empresas asociadas, todas ellas del sector y el ámbito País Vasco. Bueno, nosotros lo que queremos contar, tenemos la, la presentación preparada, son tres experiencias de, de proyectos que hemos llevado a cabo con organizaciones pues eh, sin ánimo de lucro, con otros terceros colaboraciones también, siempre implicamos en nuestros proyectos pues desde centros tecnológicos, universidades, porque bueno, algunos de ellos pues también ¿no? Partiendo de esa I más I de, más de, pues bueno requieren también pues, cierta investigación o cierto conocimiento. Entonces siempre eso, ¿no? buscar esa complementariedad de hacer equipos multidisciplinares. También es verdad que bueno, eh, donde nos encontramos realmente pensamos que los que tenéis el, el conocimiento de la cooperación al desarrollo sois vosotros. Nosotros solo pues, ponemos un, un aporte y realmente yo creo que este tipo de iniciativas, pues al menos eh, desde mi punto de vista hay que contarlas con, con cierta humildad. De las tres iniciativas y voy a hacer un poquito rápida por intentar respetar los tiempos. Bueno, voy a cambiar un poquito el orden porque creo que los, estas dos iniciativas que os comento ahora responden más a lo que es la tecnología, al servicio del desarrollo, sin lugar a dudas y por dónde venimos es en lo que nosotros creemos. Hoy día pues, colaboramos, como os he dicho, con un montón de agentes, estamos colaborando también a nivel de otros clústeres, las tecnologías se emplean a casi todos los sectores, tenemos proyectos más de ámbito social, etc. En ese sentido, y en este primer proyecto que lo denominamos TENER, la Managará, nos tenemos que remontar hace casi unos 16 años. Bueno, nosotros teníamos claro, y cuando digo nosotros, nos referimos al conjunto de nuestras empresas, pues algunas ya querían empezar a internacionalizarse. Y también cuando hablo de nuestras empresas, son pymes, tenemos algún grupo empresarial, pero la mayoría son pymes, alguna micropyme y principalmente también son sociedades eh, anónimas. No tenemos el perfil de sociedad de economía o empresas de economía social o cooperativas. Hay alguna, pero no es <coughs> nuestro, nuestro público, por decirlo así. Con esa visión de empresa pues, de capitalista que claro, querían salir fuera, entonces muchas veces uno de los servicios que GAIA aporta a las empresas es ese apoyo, pues en este caso la internacionalización, y uno de los países era India, que es donde se sitúa esta, esta primer, primera experiencia, y dentro de India la zona de Bangalore, porque bueno, os pues imagino que si conocéis la realidad de India, pues es una zona donde hay mucho programador, mucha empresa tic, informática y demás. Entonces, claro, nosotros al hacer esa reflexión de cómo poder ayudar a nuestras empresas a trasladarse, implantarse allí, decíamos, bueno, pues tenemos que ser capaces de, de desarrollar vínculos con socios locales de allí y buscar esos modelos ganar-ganar, no ir como una empresa, pues el ámbito europeo aquí nos establecemos y ahora a ver si nos hacemos de oro. En ese sentido decidimos crear un telecentro. Es verdad que esta idea nos la apoyó la agencia vasca de corporación del gobierno vasco con un programa que se denomina Los Focados. Entonces, eh, presentamos el proyecto, nos lo, nos lo aprobaron y empezamos a construir en, en la zona de, de Bangalore el telecentro, zona rural, donde se daba formación, principalmente eran mujeres, y claro, realmente teníamos que justificar qué hace Gaya en un proyecto este tipo. Y bueno, pues vamos a formar a mujeres en las nuevas tecnologías. Entonces, lo que hicimos fue crear una serie de, de cursos de formación, de contenidos, y empezamos a formar a las mujeres. Estas mujeres, una vez que terminaban su formación, pues empezaban a, a, a colocar o a poder trabajar en las empresas de la zona. Con el tiempo sí que nos dimos cuenta que empezábamos a crear incluso hasta pues, una injusticia social, porque las mujeres que podían optar y estudiar en el telecentro se colocaban y cada vez teníamos más demanda. Entonces, bueno, tal es así que al final pues, tuvimos que hacer una ampliación del telecentro. Y también teníamos claro que teníamos que ser capaces de triplicar ese modelo y empezamos a generar las figuras de formador, de formadores. Y lo que teníamos mucho más claro aún era que en dos años, que era también la ayuda que nosotros teníamos por parte del gobierno vasco, nosotros nos retirábamos y que ese telecentro tenía que ser autosostenible por él mismo y que era de ellos. De, de ámbito local. Bueno, pues han pasado los 16 años, el telecentro sigue existiendo, se siguen dando formación a mujeres y se siguen pues bueno, generando eh, el empleo, la demanda y también, y también, y hay que decirlo, afortunadamente, pues empresas del ámbito de Gaia que fueron allí, pues siguen estando, estando allí. Y tal, tal es así y siempre buscamos que a raíz de una iniciativa generar otras. O sea, esto no puede parar, hay que generar otra nos pues podemos hablar, que podemos tener pues, una media de cuatro o cinco proyectos año con, con India. Y a un paso más allá, nuestro contacto local, eh, en el, creo que fue, hace unos tres años, le han hecho cónsul honorífica, es una mujer, entre las relaciones España-India. Con lo cual pues, también se están beneficiando empresas de, de ámbito nacional que, que se están posicionando en, en India. Entonces, pues bueno, para nosotros esta ha sido una buena experiencia y, y por eso la, la comentamos. Bueno, la otra es, es muy parecida y es que en el Caracas. Esta iniciativa de donde nace, bueno, pues también hará eh, hacia el año 2002, creamos una comunidad porque queríamos lo mismo, ¿no? facilitar eh, que nuestras empresas pudieran implantarse en Latinoamérica. Entonces teníamos que buscar algo que nos uniese y que nos une al final el propio idioma, con matices pero el propio idioma. Y creamos lo que es Comunidad Eñe. A través de Comunidad Eñe, ahí estaban diferentes países de Latinoamérica, entre ellos España completamente, pues, el país vasco, y teníamos una serie de redes de colaboraciones. Y con Venezuela, y lo mismo, pues, al final con, con ONGs de allí, y también una vez más con el apoyo de la Agencia de Cooperación del Gobierno Vasco, creamos otro telecentro en la zona de... Bueno, ...en las escuelas de la Parroquia de la Vega en Caracas. Y aquí cogíamos a niños de, de la calle y les dábamos formación pues, en, en reparación de, de ordenadores, de equipos informáticos de periféricos... Y bueno, pues a raíz también de, de este proyecto, pues bueno, fueron formados varios jóvenes... Algunos de ellos incluso formaron alguna cooperativa para prestar pues, servicios en las propias escuelas y en los mercados locales pues, arreglando lo que pueden ser pues, todo el tema de, de los equipos informáticos. Bueno, estas han sido dos de nuestras experiencias y la tercera que quizá va en la línea pero es algo diferente a estas y es la que os iba a comentar al comienzo. Bueno, aquí eh, nosotros lo que hicimos es este proyecto lo denominamos multilocalizarse y parte se lleva a cabo en el 2008, pero viene de otro proyecto anterior que se llevó en el 2006. En el 2006, y bueno, y parte este, siempre ves, hay un punto de partida que nos lleva a todo lo demás, en el 2005 creamos el foro RSC, es el foro de responsabilidad social corporativa de Puzcuar. Bueno, Gaia ha estado llevando la secretaría de ese foro hasta hace dos años, que ahora ha rotado, está en otra organización y este foro pues, es un foro de carácter multidisciplinar hay también universidades, eh, ONGs, sindicatos, asociaciones empresariales porque pensamos que tenemos que, que estar todos a partir de este, de este foro bueno, nos juntamos con eh, MAUS imagino que conoceréis la mayoría y con eh, la Facultad de Mondragón que también son miembros del foro entonces decidimos hacer un estudio de cómo eh, las empresas matrices, las que están en el País Vasco, por un lado, empresas del ámbito de Gaia, de nuestro sector, por otro lado, empresas del ámbito de, de Mondragón, cómo son de responsables, qué tipo de, social, de responsabilidad social llevan y cómo actúan. Bueno, pues A través de ese estudio obtuvimos una serie de, de datos, hubo puntos fuertes, hubo áreas de mejoras, hicimos los diagnósticos, los planes de actuación, pero dijimos, bueno, vamos a ir un paso más allá y vamos a ver cómo tratamos de ligar la responsabilidad social empresarial con la internacionalización y esas empresas que están fuera vamos a analizar. Ahora vamos a ir a las filiales. Entonces lo que hicimos es, en cinco países, que fueron Brasil, México, China, India y Marruecos, fuimos a las filiales y fuimos analizándolas. Para ello, bueno, lo que nos centramos fue... En desarrollar una serie de herramientas hicimos pues, desarrollamos una mitología, íbamos con una serie de herramientas y las íbamos analizando, por la brevedad también. No es cuestión igual de meternos en la mitología o en las herramientas en sí, si alguien está interesado sin problema, pero bueno, lo que hicimos con este proyecto fue al final eso, ¿no? ver si las filiales pues, trabajan en base a una serie de valores, comparten la misión la visión, cuando van allí cómo van, y bueno, pues lo que os comentaba. Los resultados perdón, fueron realmente interesantes, hubo de todo. Hay empresas también que gracias a, a este proyecto pues se eh, empieza a destinar una parte de sus beneficios, de sus beneficios sociales. En algunos entornos también pues han trabajado para que puedan formarse escuelas y seguir formando a la gente. Y luego también ahora este proyecto, como os he comentado, se trabaja 2008-2012. Y a partir de ahí, pues bueno, ahora estamos trabajando con algunas de estas empresas, sí en las matrices, un proyecto relacionado con lo que es la, la responsabilidad social empresarial, innovación y los derechos humanos. Entonces, pues bueno, como veis, al final es un poco en la dinámica desde, desde Gaia, en lo que estamos, tratando también ¿no? de las empresas que al final vayan sensibilizándose, vayan actuando pues a través de una serie de de valores aspectos que los puedan compartir y luego también pues eso no en otras eh, realidades